y amigos, hoy 15 de junio del 2020, los saludos del bello municipio de Cancún, Quintana Roo, México. Y les comunico que existe un descontento, incertidumbre y distorsión en la comunicación respecto al informe que dieron sobre la ayuda económica a las personas adultas mayores y que es un adelanto del bimestre mayo-junio y que a la mayoría no les han depositado. El presidente López Obrador informó que el próximo pago recibirán los adultos mayores será el correspondiente a cuatro meses de ayuda, aunque aclaró que es un adelanto. La Secretaría de Bienestar informó que en el contexto de la emergencia por COVID-19 se adelanta el pago de los bimestres marzo-abril y mayo-junio a personas adultas mayores y que la cantidad es de $5,240 pesos. Para las personas que su pensión es con tarjeta bancaria recibirán su depósito el 23 y 27 de marzo, respectivamente. El adelanto es para prevenir la pandemia del coronavirus y que las personas de la tercera edad tengan una ayuda económica y poder proveerse de alimentos o lo más indispensable y guardar la cuarentena que dicten los profesionales de la salud. En sexenios años pasados, no había sistemas de protección social que aseguraran una vejez digna. Los mexicanos sabemos que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene una tarea enorme y que muchos quisieran derrotarlo para seguir exprimiendo al país. Ahora es cuando todo su gabinete y los mexicanos tenemos que apoyar ...en lo que está a nuestro alcance. No importa que los fifís... ...nos digan chairos... ...yo sé que hay errores... ...somos humanos... ...y por lo mismo... ...señor presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...le comento que en lo... ...del adelanto de mayo-junio... ...una gran mayoría no les ha llegado... ...por lo tanto... Hay molestias y descontentos, incertidumbres de cómo se están dando las cosas, una gran mayoría de deforma la información o como usted dice, no tienen llenadera. En mi caso, el último retiro que hice fue en marzo, que corresponde al bimestre normal de marzo y abril, pero el caso es que el bimestre normal de mayo, junio, a la fecha del 15 de junio no me ha llegado. ¿Será que me están descontando el supuesto adelanto de mayo, junio? Cosa que nunca me llegó, realmente no comprendo. La Secretaría de Bienestar a quien corresponda, les sugiero tomen cartas en lo que comento para cuidar la imagen de nuestro señor presidente, para que los fifís y chayoteros no empiecen a ser de las suyas. Y estoy seguro que México saldrá adelante con los problemas del COVID-19, así como en lo económico. Como comentario, pienso que mejor hubiese sido que siguiera la entrega de los bimestres su curso normal y así ser más cautos y responsables con nuestros actos y cuidar el dinerito que nos ofrecen. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, le deseo todo el éxito en sus proyectos que tiene y lo felicito por el arranque del Tren Maya que va a beneficiar a muchos mexicanos con trabajo y...